Bueno, eh, hay una cuestión que nosotros queríamos tratar en el espacio que me corresponde y es el tema de la, de la violencia. ¿Qué está pasando en el mundo? Miren, en Bolivia la, la alcaldesa Patricia Arce Ay, sí. de Vinto, en Bolivia, mal, fue, sí. fue apresada, fue secuestrada por uh -huh. unos opositores de ella eh, golpeada, arrastrada por las calles, sí. le cortaron el pelo y está y hay una fotografía eh, extremadamente terrible donde ella está cubierta de sangre con el pelo cortado y parte de su ropa desgarrada. Sí, incluso hay videos ya de Entonces, una, de, de, una de declaraciones que ella sí. es una turba. Sí, pero yo lo que digo es la violencia. ¿Qué la está violencia. pasando en el mundo? Miren lo que pasó aquí en el colegio de abogados, en el ayuntamiento, este hombre que acaba de matar a esta muchacha. ¿Qué está pasando en el mundo con el tema de la violencia? ¿Cómo nos estamos manejando? Hay dos cosas que habría que ver. O somos más violentos ahora o los medios de comunicación llegan más. ¿Qué ustedes creen? Bueno, los medios de comunicación llegan más, pero también... Eh, las escenas de violencia se han hecho más frecuentes. Tú tienes una sociedad con más estrés, tú tienes una sociedad con más demandas, tú tienes una sociedad con más enfoque en lo material y... Casi prácticamente insaciable, porque continuamente vienen cosas nuevas y diferentes. Ya no somos minimalistas, que vivimos eh, con pocas cosas. Tenemos que tener un iPhone X, un sí. iPhone X. Y 11 si no, nos sentimos insatisfechos. Que cuesta 70 mil pesos. Si no, nos sentimos mal. Inmediatamente nos sentimos inferiores, nos sentimos. Entonces empieza una serie de presiones que se reflejan con hechos de violencia, lamentablemente. Así es. Y. Una de las partes que en este caso Bolivia, que son manifestaciones populares por descontentos, se expresa también la violencia, lamentablemente. Y con eso pues se le quita peso a, a, a su misma demanda. Porque cuando usted usa estos hechos violentos, pues le está quitando fuerza por lo que usted está luchando. Sí. Yo mandé la foto ahí, es bueno eh, identificar. Que por lo visto no es sangre, sino como pintura Parece como que Hay ella la, la, la embarraron con, con cosas sí. Se ve llena de, de lodo Le cortaron eh, el le pelo, cortaron el la, pelo arrastraron. Sí, la arrastraron eh, O sea, prácticamente el, el, el, lo que buscaban era humillarla a ella sí. Muchachos, la compartí en el whatsapp del programa la fotografía eh, y la voy a poner porque entiendo que no es sangre lo, lo, lo que ella tiene porque hay una persona que está detrás de ella y también está toda embarrada, y sería demasiada sangre eh, o, o demasiado para para considerarse sangre pero sí es una humillación lo que ahí está. Le, sí mira la eh, ahí sí de pa, rojo. la pintaron de rojo eh, no sé no sabemos con qué mira la llenaron de tierra y creo que el ser humano no puede llegar a tanto Independientemente de las pasiones políticas, eh, yo creo que para, para eso existen las leyes y existen los estamentos para que las personas sean llevadas de la manera correcta. Eh, no podemos volver a la... Eso es la venganza privada, sí, eso eh, es la venganza. en este caso pública, pero no podemos llegar a esos extremos, eh, volver a, a, a esa era donde las personas querían tomar la ley eh, o la justicia en sus manos porque... porque porque entonces... Eh, eh, la no sociedad. no Y que gente que también son posiblemente delincuentes aprovechan el escenario para causar daño. Imagínate tú que a ti te estén acusando de algo, que, eh, que posiblemente tú no seas culpable y que yo que soy tu enemigo aproveche el escenario para entonces atacarte y, y, y provocarte un daño. No podemos llegar a eso y ese tipo de, de acciones no deben ser toleradas en ninguna parte del mundo. Así mismo es. Yo pienso que nosotros... Eh, como seres humanos tenemos que reflexionar y volver quizás a nuestros orígenes en el sentido de respetar a, sí. respetar la opinión de los demás eh, saber que no vivimos solos en, en el universo, que no estamos solos en el mundo que tampoco lo estamos en el universo Pero esto es demasiado grande para que sea nada más de nosotros verdad, ¿Verdad? y entonces respetar a, los, a, la, a las personas y sus opiniones cada quien tiene derecho a a, a manifestar, incluso cuando sean en tu contra. Decir que yo no estoy de acuerdo contigo, yo no comulgo contigo, yo, no, yo pienso que tú no estás actuando correctamente o no estás haciendo las cosas bien. A pesar de eso, hay que respetar eso. Claro, claro. O sea, que ahí es que está el gran problema nuestro. Y es que eh, muchos entienden que la democracia es un sistema para vivir, en, ponernos de acuerdo, y es un sistema para vivir en desacuerdo, vivir en el disenso, sí. más que en el consenso. Y eso, es lo, la idea. y eso es lo que permite ya la democracia a nivel eh, mundial, que las personas puedan eh, tanto pensar como también expresar sus pensamientos, independientemente de que eso riña, a, aunque sea con la mayoría. Este perso voy a decir otra cosa ahora, voy a cambiar de tema. Este personaje, me imagino que dijo algo como: Oye, qué rico, mami. Ay. Johnny Ventura. Johnny Ventura. Johnny Ventura. <risa> Johnny Ventura. <risa> Fue reconocido por el Tribunal Constitucional por su obra de vida, por sus valores democráticos y la defensa de la Constitución. Así es que felicidades al caballo pero, mayor. ¿dónde? Johnny Ventura, aquí en el país. Pero, ¿qué rico, mami? ¿Pero cuándo? Bueno, eso acaba de ¿Ahora? ser reconocido. Sí, sí, acaba de ser reconocido.